Bueno, hola a todos. Estamos con los chicos de Tezcas y Tedesis, con Dani, Jesús y Quique. Y vamos a hacerles una pequeña entrevista para que nos comenten su experiencia. Entonces, la primera pregunta que queríamos hacer es un poco que nos explicaseis a qué os dedicáis precisamente en Tezcas y en Tedesis. Bueno, os contesto yo. Eh, bueno, para ponernos un poco en situación, eh, Tedesis es una empresa, digamos, es, es la matriz de, de estas dos empresas. Surge en 2010. Eh, precisamente de aquí, de la Universidad de Cantabria, del grupo de microelectrónica, eh, eh, surge eh, con dos personas nada más, eh, que se dedican el core de la empresa. Eh, es el diseño FPGA y el diseño de placas de la microelectrónica. Eh, bueno, eh, a raíz de ahí eh, hay una incorporación que es Daniel, Dani, eh, y se abre una nueva rama en la empresa un año después de su creación, eh, en torno a Kinet. Eh, bueno, se desarrollan eh, diferentes aplicaciones eh, con, esta, con esta cámara y una de ellas eh, está relacionada con el campo médico de la medicina eh, incorporar quinete eh, en quirófanos para controlar los, los sistemas médicos a través de gestos y, y comandos de voz. Y bueno, un poco de ahí surge Tezcas, que es la otra empresa que es en la que ahora estamos más, más involucrados nosotros. y Tezcas nace en 2011, a finales de 2011. Eh, en principio con Jesús y con Dani como únicos integrantes y después bueno, hemos ido ampliando un poco la plantilla, estoy yo y está otro compañero, Gerardo. Y actualmente nos nos a crear a crear una interfaz eh, natural eh, mediante los gestos y comandos de voz que, que os comentaba, para quirófanos, para salas para quirófanos, para de radiología o de intervención eh, quirúrgica de cualquier tipo. Y, bueno, estamos buscando otros campos de, de, de acción de esta, de esta tecnología. de muy bien, yo os quería preguntar cómo surgió la idea al trabajar precisamente en ese tema. Sí, bueno, pues eh, la verdad es que el nacimiento es un poco curioso. ¿eh? Eh, nosotros en, en Tedesys ideamos un primer producto ¿vale? que, que era para tiendas, para retailing. Entonces la idea original era pues, detrás de un escaparate, en lugar de poner una pantalla táctil fuera de la tienda, detrás del propio escaparate, pues es una televisión, una kinés. Y lo que permite es que el usuario, una vez que pasa adelante y capta su atención, pues puede interactuar con el catálogo, pueda ver dónde hay otras tiendas, otras localizaciones... Tener una interacción, igual que la tendría con una pantalla táctil, pero sin tocar absolutamente nada y estando protegido, ¿no?, ese, ese interfaz. Eh, a partir de ahí, pues yo un día traje un amigo mío, bueno, de hecho es, es el decano de la Facultad de Medicina de aquí de, de, de, de Cantabria, vamos, el, no, el doctor Javier Yorca, y un día le traje a la empresa para enseñarle un poco redes de sensores que hacíamos, yo le vi la aplicación médica y le dije, oye, vente a ver un poco lo que hacemos, ¿no?, por allí por la empresa. Y cuando ya le había enseñado toda la parte que yo creía importante para medicina, pues le dije, mira, te voy a enseñar también un poco alguna otra cosilla que tenemos por aquí, ¿no? Me enseñé aquello para, para tiendas, pensando en plan de, bueno, aquí tuve curiosidad, yo eso lo enseño. Uh -huh. Y fue el que me dijo, oye, yo esto, esto lo quiero dentro de, de hospitales. Entonces dije, ve vamos a tomar un café y que me cuentes un poquillo, ¿no? Esto que, que yo no tenía ni idea, ¿no? De esa necesidad. Entonces surge un poco porque un potencial futuro cliente identifica una necesidad en un entorno de una empresa que, que tiene la tecnología para solucionar un problema que ni siquiera sabe que existe, ¿no? que, que pasa tantas veces. Eh, otra pregunta que queríamos haceros, relacionada un poco con el tema de espíritu emprendedor, es si os costó dar ese paso ¿no? para ser emprendedores, para montar la empresa así, inicialmente. Costar cuesta mucho, y más ahora en, en la circunstancia actual que pues, tienes mucha inseguridad y además todo el mundo que te rodea pues, te quiere aconsejar y lo hacen desde la mejor de su intención. Pero siempre, pues, la ma tu madre te dice: Ay, hijo, ¿por qué no te buscas algo más seguro, algo más a largo plazo? Que es que mira cómo están las cosas y demás. Entonces, evidentemente, digamos que el entorno que te rodea o que nos rodea, pues no, fa no favorece. Y luego, además, realmente en España, pues no hay una cultura, una cultura de emprender realmente. Es decir, cuando piensas en emprender, pues muchas veces pues, te vas pues, a una tienda, algo así pequeñito, pero emprenderte en algo tecnológico, pues también es, es digamos, algo relativamente nuevo en España. Y, y realmente tampoco es que eh, en la universidad tengamos una formación muy fuerte en este tema, a diferencia de lo que ocurre en otros países, con lo cual no tienes esa cultura tampoco tú, como sí si que no puede haber, por ejemplo, en Estados Unidos, en Israel, en el que prácticamente pues, un chaval lo único que quiere es montar su empresa y, y tener algo suyo. Pero realmente una vez que superas un poco esos miedos es, es algo bonito, porque es algo en lo que tú tienes capacidad de decidir, ¿De acuerdo? Y eres un elemento activo, es decir, no eres un mero eh, elemento más de una cadena en la que viene tu jefe y te dice tienes que hacer esto. ¿no? Aquí tú tienes la capacidad de decidir a dónde quieres que vaya tu empresa, a qué mercados quieres ir, digamos que eres, la part, eres parte fundamental de, uh -huh. de esto. Entonces, también es algo muy bonito. Claro. ¿Habéis buscado algún tipo de ayuda o presentado a premios que os hayan ayudado hasta la fecha? Sí, la verdad es que te contaré pero bueno, bien, pero bien, bien, bien. No, no, no, pero bueno al final o sea se trata también un poco de eso no de dar visibilidad O sea, cuando eres una empresa pequeña dentro de un entorno pequeño también que es Cantabria dentro de un país pequeño que es España al final necesitas esa visibilidad y luego además siendo un ahora mismo el mercado es global ya no es quiero ser el mejor dentro de España sino que al final tienes que apuntar a, a un mercado global y tienes que diferenciarte y una de las cosas que te ayuda cuando todavía no has demostrado nada o no bueno, estás facturando millones ¿no? y puedes gastarte mucho dinero en, en comprar o en, o en subcontratar a alguien que te dé todo ese marco publicitario, una de las cosas que ayudas son estas subvenciones, estos premios. Entonces, haciendo un poco, resaltando los, los, digamos, los principales ¿no? y volviendo atrás, eh, en Tedesys ganamos uno del COIE, ganamos un primer premio del COIE. El siguiente, eh, digamos importante, y fue un poco el que marcó el, el devenir y el que creó Tezkas fue el premio Guaira de Telefónica. Que, pues, si alguno no lo conoce, si alguno quiere ser emprendedor, ¿no? yo de verdad que desde aquí pues, le, le animo a que las nuevas convocatorias que se vayan haciendo, pues, pues de verdad que, que, que vaya allá, porque la gente con la que trabajas es increíble y el entorno es, vamos, alucinante, ¿no? Tengo que decirlo así. Eh, bueno, pues es un es un concurso que monta Telefónica para crear startups dentro del ecosistema, no solo español, sino a nivel mundial, ¿vale? Tienen aproximadamente unas 180 empresas ahora creadas por todo el mundo. Nosotros fuimos ganadores de la primera edición en, en Madrid. Las primeras 10 empresas que, que ganaron este, este concurso pues fuimos una de las elegidas. Después de ese concurso que fue el que creó Tezcas, ganamos uno de, de, de Microsoft, que el premio era ir a Seattle, a Redmond, a conocer cómo es la, el campus de, de Microsoft. Fuimos con Lidia Pizzalis, una gran amiga, que es representante de Microsoft, Xbox y demás aquí en España, y la experiencia increíble. o sea, Conocer de primera mano al creador de la Kinect, ¿no? Habíamos trabajado con ella, pero saber quién es el, la persona que está detrás de todo eso, pues para nosotros fue una experiencia increíble. Luego hemos ganado también ya con, con Tezcas, eh, emprendedor 21 de la, de la Caixa a nivel regional y luego en, en la parte nacional, el Accessit, que da el gobierno de Israel a la mejor startup eh, tecnológica dentro de, de España. Que, bueno, aquí ni, ¿no? pues hizo un viajecillo a Israel a conocer todo aquel ecosistema y... Y demás. Bueno, yo creo que son los, los principales, después de eso hemos estado en Wired, la, la revista Wired hace un, hace un evento todos los años que se celebra en Londres y bueno pues algo muy espectacular, ¿no? buscan ponentes muy espectaculares y hemos estado allí, ahora iremos a Impulsa 2013 donde estarán los príncipes, iremos en junio. Eh, vamos a ir también a. Daremos también una charla a TED en TCX Gran Vía, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos una serie de eventos pues, que sí que te, dan, te van dando ese reconocimiento que es fundamental cuando, cuando comienzas eh, Bueno, volviendo un poco al tema de emprendimiento ¿no? y de espíritu emprendedor, eh, queríamos preguntaros también eh, qué ventajas e inconvenientes le veis a, a ser emprendedor en el contexto actual, ¿no? Un poco relacionado con lo que comentabas tú antes, Dani. Eh, eso. Tanto ventajas como inconvenientes, poniéndolos en los dos, en los dos lados de la balanza. Vale, pues un poco apoyándome en lo que decía antes Dani, voy a empezar por los inconvenientes para luego quedarnos <ríe> un poco con lo positivo. Muy El bien, muy bien. inconveniente principal es la, pues eso, esa inseguridad, esa falta de la red de seguridad que tienes igual en, en otra empresa, trabajando para alguien eh, que no eres tú no es tu empresa. Eh, bueno, esto depende también de la situación de cada uno. Habrá la situación personal, que habrá gente que, que pueda arriesgar y gente que no. O gente que le interese apostar por una, por una empresa pequeña como puede ser la nuestra y que tenga mucho potencial y habrá gente que prefiera tener su sueldo mensual todos los meses eh, durante dos años casi asegurado y, y bueno, eso como inconvenientes es pues, la falta de seguridad. Eh, luego todo demás yo creo que son ventajas. Desde lo que se aprende, el equipo en lo personal, la afinidad que tienes con el equipo que es mucho mayor que en una, de una empresa grande donde igual conoces a los tres de tu departamento o de los que estás sentados y luego de ahí no pasas. Y bueno, en, en mi caso personal, yo llevo en este equipo poco más de un año, un año y tres, cuatro meses. Empecé en Tedesis y ahora, y ahora en Tezcas. Y bueno, eh, todo, es, todo es positivo, vamos. Eh, desde el trato personal con, con los compañeros con, a diario, o sea, no solo, no solo en un, un entorno global de la empresa, es que nos podemos ir a comer o a tomar algo el fin de semana, o sea, libremente, sin, sin ningún tipo de problema, es, es algo muy, que valoro mucho. Y luego, a nivel un poco eh, curricular, a nivel eh, más profesional, eh, creo que se aprende muchísimo más en una empresa, en una startup como, como Tezcars, eh, porque en un año que yo llevo, que yo llevo aquí estoy seguro que he aprendido más que en cinco o seis años en una empresa en la que me dedicaría mm, siempre a lo mismo, eh, no me movería, digamos, de mi zona de confort o se habla mucho de este, de este tema, de la zona de confort, y de ahí no sales y, y te limitas a lo que haces a diario. Yo en, este, eh, en esta experiencia ya he tenido pues, varios viajes, incluso internacionales, también. A, es algo que, que es difícil de encontrar en otros sitios, ¿verdad? Entonces, bueno, eso para mí es muy positivo. Antes habéis mencionado la importancia de presentarse a premios y eventos, como el de Telefónica. ¿Tenéis algún consejo concreto para alguien que esté dando vueltas a salir idea de montar su propia empresa? ¿Le podrías dar algún consejo? Pues lo primero es que, que se apoyen la gente que realmente le, le puede le puede ayudar. Es decir, la gente que, que te rodea, tu familia y tal, pues, Bueno, normalmente está muy bien, van a pensar lo mejor para ti, pero, pero hay muchos casos de éxito y, pues por ejemplo, aquí en la universidad está el CoIE, que tiene una gran experiencia en todos estos temas, está la gente de Guaira, entonces, si él, yo lo, el mayor consejo que le puedo dar es que si él cree en ello, que, que apueste por ello y que y que se la juegue porque la experiencia es muy bonita y sobre todo eso que busque realmente la gente que le pueda ayudar que busque en su entorno eh, empresas que digamos que hayan tenido un, un crecimiento similar al que debería tener él con su idea pues startups en España por suerte últimamente pues ya empieza a haber también no tanto como en otros países pero ya empieza a haber startups con éxito entonces que, que busque esos ejemplos y que luego ahora pues ya empieza a haber muchas incubadoras pues tipo Guaira hay incubadoras de empresas de negocio de escuelas de negocio que se apoye en ellas y, y que a través de ahí pues intente ver si es viable o no es viable su empresa y si no es viable su idea inicial que pivote porque quizás sí que parte de su idea puede ser reutilizable en otro modelo de negocio. Entonces siempre hay una salida. Sí.